Mi abuela me contaba que nuestros antepasados formaban con barro mojado la carne del nuevo ser que imaginaban. El agua era como la sangre y el barro como la carne viva. Pero esas figuras no podían pararse porque se caían deshaciéndose en el agua. Esas fueron las primeras creaciones. Cada vez que hacemos una pieza es única. Y el mismo barro nos habla, porque es nuestra conexión con la tierra, porque cuando morimos, regresamos a ella. Soy Esperanza Chacón, mujer Pocomam. Esta es mi comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Shen. ¿Qué tal? Bien, usted. ¿qué tal te fue? Yo iba para allá en la escuela. Ah, ¿no? sí, ¿verdad? Sí. ¿Usted qué tal con el camino? Ah pues por ahí mira como no hay camino. Ya tarde. ¿Qué ¿Tal te fue con los botones? Pues gracias a Dios te fue bien. Ay, qué bueno bien. Miguel ya se ve sexto. Sí pues. Ay. Ah, ya. Yo también estoy preocupada por los patojos, preocupada por los patojos, porque, ay Dios, así si como esto que fue el camino, me afecta mucho, porque te imaginas en el, la avenida saca de, de barro, cómo lo voy a hacer yo, el barro se viene a sacar hasta acá, cómo le voy a hacer yo, para pasarle para allá, porque eso es lo que afecta en mi a la comunidad, va, bueno, sí. Afecta mucho, entonces no. La noche nunca. Nos vamos a apurar. Por lo menos ya está. Ya fue. más tardes, tío Rosario? Ni permiso entramos ya. Ah, vaya, vamos a sentar. ¿Cómo están ustedes? Ah, pues, pues, gracias a Dios todo bien. ¿Y usted? Pues la mera verdad, yo aquí haciendo la, la, la, la cerámica, pues me sí. fíjese pues, pues, pues, pues, que si dejamos de hacer, ¿qué vamos a hacer? Realmente la carretera nos está afectando. Sí, me eso mirar la hora que vino yo, porque la carretera me afecta mucho ahí. Si sí da miedo pasar ahí poquito puede, el camino que está, sí. Verdad, sí, ya comprar, no fue no por, por lo mismo que hay unos conocen más el camino la entrada sí. para acá, entonces es la que afecta a la comunidad ahora pues, pero esperemos que más adelante hay solución por sí, lo que pasa es que deberíamos organizarnos y pedir ayuda no, no sé qué ¿dónde nos pueden ayudar y a mano Eso la, ¿La, vez, la, gente? ¿La... la gente nos hace tanta parte. Toda la gente que vivamos aquí en la población nos hace parte. Te digo que cuando llegué yo a Santa Cruz, yo cuando yo salí, salí así. Llorando, porque yo para mí era otro mundo que nunca había visto un río tan contaminado. Una, un pueblo originario ancestral que vive, eh, no quisiera decirlo así, pero lamentablemente es así, que está viviendo dentro de la basura. Pero además de eso, vivir dentro de la basura, están, eh, están invadidos por las, las, las empresas nacionales También, verdad, las minerías, la tienen hay expropiación de tierras, eh, eh, explotación de tierras. O sea, es un cajón de problemática en Santa Cruz, que cómo, cómo poder accionar y cómo poder eh, solucionar esas problemáticas, porque es, es accionar ante un poder económico. Aquí estamos abandonados. Aquí estamos abandonados, aquí, si usted mira que se arregla un poquito, es porque en verdad las personas de esta comunidad se organizan, empiezan a trabajar, porque lo que es Chinauca Vieja está abandonado, estamos abandonados, y solo viene cuando hay elecciones, cuando les conviene, se asoman, y nada más, porque de aquí ya no viene Este pueblo está olvidado. La verdad, la verdad que ese pueblo está ahí una vez olvidado. Aquí nadie se pone importancia para arreglar esa carretera, nadie. Está abandonado. Más el que gobierno poco. tiene olvidado Santa Cruz Chinato. En verdad hablando por todo el pueblo nos sentimos mal. Porque siendo, esta es una vía principal, como sea, de desperdicios orgánicos, de desechos de diferentes cosas, y no nos ponen una prioridad de decir, bueno, arreglemos, miramos qué hacemos. Eso se ha luchado, pero no se puede. Lo que nos está creando nosotros es la saca de arena. Sí, sí, sí. Uh -huh. Dice que el bajo es la que está dañando el pueblo, pero no, porque eso este ya tiene siglo que viene así. Sí. Es una herencia de nuestro antepasado. Sí. Ya mi abuelita nos contaba que ya sus abuelos de ellos hacían ese bajo. Él ¿Eh? no creyó que el, pueblo está, el bajo está dañando el pueblo. Sí, es la sacadera de arena, porque es, tiene como unos 50 años cuando empezaron a, a sacar o un poquito más. Y ver otras acciones, cómo frenar un poco lo que es la arenera. Se está peleando, se está peleando ese derecho todavía, como que, que ya nos extraiga mucha arena, que nos está afectando. Eso estamos viendo ahorita, ellos están viendo ese proceso, cómo arreglar. No hagan eso, por bien de nosotros. Pero hay otras como no entienden, les hablan, les hablan y no entienden. Ellos siguen sacando arena porque no les importa, porque no son casa de ellos, ¿verdad? Y eso nos afecta bastante. Entonces, lo que tienen que hacer con eso, ya no deberían sacar arenas. Dejar así como está para que siga la carretera o más. Hay que arreglarlo para que las carreteras se queden bien. Hacer unas visitas para monitorear la evaluación de cómo estaban operando las areneras, ¿verdad? El informe del MEN, que es un estudio a su favor, no al favor de la comunidad, ¿verdad? Un estudio geológico que donde dice que las problemáticas de Santa Cruz, eh, varias, ¿verdad? Entre uno esas esos son las minerías legales, que son las, eh, que son las areneras que están operando, y las minerías ilegales, y es lo que más frustra porque las minerías ilegales decían que son la, la alfarería, son las personas que están sacando artesanalmente el barro. La gente pues se quiso, pues indignó a, al escuchar eso, porque es, la gente pues ha vivido de allí y es, un, es parte de su economía desde miles y miles de años, ¿verdad? Nuestro pueblo es afectado por un olor desagradable, que produce la contaminación. Vivo aquí desde hace más de 30 años. Estas tierras fueron un legado de mis antepasados. Pertenezco a una familia de mujeres de barro. Aquí aprendemos desde niñas que el barro es parte de nuestras vidas. A veces me siento ahogar por la pestilencia y la codicia de los perversos que como buitres venden su alma al mejor postor y se rasgan sus pieles ante tanta avaricia empujándonos hacia un abismo de injusticia Ellos, los incomprensibles, se niegan a mirarnos se niegan a escucharnos se niegan y se niegan aislándonos a cualquier indicio de oportunidad y alejándonos hacia un mundo sin rostro una cultura muerta y un pueblo olvidado. Nuestra cultura está llena de vida, de colores, de música, de armonía. Al menor sonido de las aves, nuestra piel se eriza, nos vibra el corazón y nuestras almas sonríen con plenitud al universo. Resistimos a ser olvidadas, nuestra memoria colectiva, es nuestra fuerza. Por ellas, por ellos, vamos construyendo un mejor camino. Nada nos llena más que ver sus sonrisas, su alegría, su nobleza y afianzarnos al anhelo de verlos vivir en un mundo de libertad, de verlos vivir en un lugar con dignidad.